Y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos la parte número 2 de movimiento circular uniforme. En esta clase veremos qué es la aceleración centrípeta y velocidad lineal y cómo se relacionan con el movimiento circular uniforme, ecuaciones de movimiento circular uniforme y por último ejemplos del movimiento circular uniforme. No siendo más, Comencemos. Definimos la aceleración centrípeta. También es llamada como aceleración normal. Es la aceleración que determina el cambio de dirección de la velocidad en los cuerpos que rotan o se mueven por curvas o trayectorias curvas. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos la aceleración centrípeta y la velocidad lineal. Vamos a mirar entonces de una forma más concreta la velocidad lineal. También es llamada velocidad tangencial, es aquella cuya dirección siempre es tangente a la trayectoria de la película que rota. Esta velocidad tiene dirección perpendicular al eje de rotación y a la aceleración centrípeta. Miremoslo de una forma más clara. Tenemos esta circunferencia y vamos a trazar la velocidad lineal o tangencial. Estas es son una velocidad, puede ser cada uno de estos puntos, miren que está girando hacia este lado, el círculo, de igual forma para este lado, y a este lado. Esta es la velocidad lineal o tangencial. Ahora, ¿qué es la aceleración centrípeta? Como su nombre lo dice, va al centro, o sea que es perpendicular a la velocidad lineal. Entonces, como es perpendicular, esta va a ser la aceleración centrípeta. Es perpendicular a la velocidad lineal, mira que va cambiando en dirección y sentido la velocidad lineal, pero siempre es perpendicular a su aceleración centrípeta. Recordemos las ecuaciones. Acá tenemos la velocidad lineal en función del periodo, de la frecuencia. Esta es la velocidad angular. Esta es la aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Periodo, frecuencia, velocidad angular con respecto al periodo y velocidad angular con respecto a la frecuencia. Vamos a ver más ejemplos para que quede mucho más claro el tema de movimiento circular uniforme. Veamos. Veamos este primer ejemplo. Un cuerpo gira en un círculo de 80 centímetros de diámetro de rapidez constante de 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Y las unidades son kilómetros por hora cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo que está girando de forma circular, una masa M. Y pues sabemos que la aceleración centípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Pero miren que tenemos es el diámetro. Entonces el radio va a ser el diámetro dividido 2. Esto nos daría 80 dividido 2, que esto es 40 centímetros. Pero como no lo queremos centímetros lo vamos a pasar a metros. Multiplicamos. Factor de conversión, un metro son 100 centímetros, se cancelan centímetros y 40 dividido 100 nos da valor. Pero miren que tenemos que pasarlo también a kilómetros. Entonces, un metro, metros y metros, mil metros son un kilómetro, o sea, cancelamos metros con metros y al efectuar la multiplicación 40 por 1 por 1, eso haría 40, Divido lo que está abajo, nos da 0,0004 kilómetros. Este va a ser el radio. Ahora, ya teniendo el radio, podemos calcular la aceleración centrípeta. Solamente reemplazar 80 kilómetros por hora al cuadrado sobre 0,0004 kilómetros. Elevamos este número al cuadrado, esto nos da 3600 kilómetros cuadrados por hora cuadrada. Sobre el valor que tenemos acá, este cuadrado se cancela con este kilómetro, quedando kilómetro sobre hora cuadrada. Y el valor nos da 9 millones de kilómetros por hora cuadrada. Quiere decir que esta es la aceleración centrípeta. Veamos un siguiente ejemplo. Una camioneta circula por una autopista recta a una velocidad de 85 km por hora en 3 minutos. A partir de este momento, el conductor acelera uniformemente y alcanza una velocidad de 110 km h hora en 30 segundos. Si el radio de las ruedas es de 25 cm, calcule la velocidad angular en los instantes inicial y final del recorrido, B. La aceleración de las ruedas cuando empieza a acelerar C, el número de vueltas que da la camioneta durante todo el recorrido. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que hay varios movimientos, ya que hay dos velocidades, una velocidad de inicio y una velocidad. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la camioneta que se desplaza en línea recta y nos da una velocidad inicial que es de 85 km por hora y nos dan que eso ocurre en un tiempo de 3 minutos. No, también nos dicen que la velocidad final es de 110 km por hora y que tiene un radio de 25 centímetros y pues el tiempo que no lo tenemos acá sería el tiempo de 30 segundos. Este radio lo podemos convertir a kilómetros, ya sabemos cómo hacerlo, nos da 0,00025 km. es el radio que tienen las ruedas, ya que las ruedas tienen un movimiento circular uniforme. Ahora, teniendo esto vamos a responder las preguntas. La velocidad angular en los instantes inicial y final. Recordemos la fórmula de velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es la velocidad lineal por el radio, pero como tenemos dos, tenemos que calcular tanto la inicial, por eso vamos con la letra I, hace su índice, y reemplazamos. La velocidad inicial es 85. El radio es igual para ambos, 0,0025 kilómetros. Calculamos, nos da 0,02125 kilómetros cuadrados por hora. Esa sería la velocidad angular. Ahora miramos para la final. Reemplazamos, ya la velocidad sería 110 kilómetros por hora con el mismo radio, pues que las ruedas son las mismas. Y calculamos, da 0,275 kilómetros por cuadrado. Podemos ver que a mayor velocidad, la velocidad angular es mucho más pequeña, eh, mucho más grande. Miren que este valor es más grande, esta velocidad angular es más grande. Mientras que este, que tiene una velocidad menor, su velocidad angular es menor. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a contestar la B. La aceleración de las ruedas cuando empieza a acelerar. Entonces nos piden la aceleración centrípeta. Pero recordemos que decía el enunciado del ejercicio. Una camioneta circula con una autopista recta a una velocidad de 85 km por hora en 3 minutos. A partir de este momento el conductor acelera. Quiere decir que debemos trabajar con esta velocidad y no con esta. Aquí es donde está, empieza a acelerar. Entonces, vamos a trabajar con esta velocidad. Entonces, trabajamos con ella. Sería la misma fórmula, aceleración centrípeta, velocidad lineal al cuadrado, sobre el radio, reemplazamos. 85 kilómetros por hora al cuadrado sobre el radio que es 0,00025 kilómetros. Efectuamos la operación, elevamos este número al cuadrado y dividimos por esto. Nos da 22.900.000 eh, kilómetros por hora cuadrada. Esta es la aceleración centrípeta de las ruedas. Ahora, vamos a responder la pregunta C el número de vueltas que da la camioneta durante todo el recorrido. Entonces, nos preguntan la n, no olvidemos que podemos trabajar con el periodo o con la frecuencia, vamos a trabajar en este caso con la frecuencia. Frecuencia es número de vueltas sobre tiempo, pero miremos que tenemos dos frecuencias, porque hay dos velocidades angulares, una inicial y una final, entonces debemos calcular frecuencia inicial y frecuencia final. Entonces, w es 2 por pi, por fi despejamos la frecuencia inicial, esto nos daría W sobre 2pi. El valor que tenemos de la velocidad angular inicial 2 por 3,1416 que equivale a pi, efectuamos la operación y nos da 3,382 revoluciones por hora. Las unidades en este caso para la frecuencia son por hora y se trabaja el término de revoluciones. Por hora quiere decir que es sobre hora. Hacemos lo mismo para la frecuencia final, reemplazando la velocidad angular final y calculamos. Esto nos da 0,043 revoluciones por hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas revoluciones por hora debemos trabajarlas en revoluciones por minuto. Entonces vamos a convertir estas horas a minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Horas y horas se van... Esto da 202,92 RPM, revoluciones por minuto. Hacemos lo mismo para la frecuencia final. Hacemos el factor de conversión, cancelamos horas y horas y multiplicamos. Esto da 25,8 revoluciones por minuto. Tenemos ya ambas frecuencias. Ahora, con estas frecuencias, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a despejar la N pero para ello necesitamos los tiempos, tiempo inicial 3 minutos, tiempo final 30 segundos, hay que convertir esto a minutos, multiplicamos por factor de conversión, Un minuto son 60 segundos, segundo y segundo se cancela, el tiempo nos daría 0,5 minutos, nos vemos que esto es el tiempo final. Ahora, recordemos que la frecuencia es número de vueltas sobre tiempo, en este caso serían revoluciones, como este tiempo está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces nos quedaría NI, en este caso es para la inicial, frecuencia inicial por el tiempo inicial. Reemplazamos lo mismo para la otra sería NF, frecuencia final, tiempo final y reemplazando esto nos daría lo siguiente. Efectuamos la operación, multiplicamos, miren que se cancelan revoluciones por minuto, es sobre minuto, se cancela y nos quedan. 608,76 revoluciones. Hacemos lo mismo para NF. 25,8 revoluciones por minuto por el tiempo final que es 0,5 minutos. Cancelamos los minutos y al multiplicar nos daría 12,9 revoluciones. Les aconsejo que ya que el enunciado de este ejercicio es más largo, pueden ir pausando para ir tomando nota. Y el ejercicio les quede mucho más claro. Ahora, ya tenemos NI y NF. ¿Qué podemos hacer? Pues nos piden el total del recorrido. Sería la suma de este valor más este. O sea que el total de revoluciones, al sumarlos, daría 621,66 revoluciones. Esta sería la respuesta que me pide el ejercicio.